Bueno, pues es un placer presentar a María José Garrido, a Tienza, que es profesora titular de la Universidad de, de Sevilla. Nos, nos ha visitado ya bastantes veces eh, y, bueno, esta vez no, no ha podido venir en persona por las circunstancias, pero, bueno, la tenemos virtualmente en el seminario. Eh, bueno, decir que, bueno, ella ha trabajado en ecuaciones diferenciales estocásticas desde que, desde que empezó en particular en el comportamiento asintótico de las soluciones, en ciencia de actores aleatorios, los temas principales, y bueno, desde hace unos años ha trabajado en un tema que es bastante interesante y novedoso, que son las ecuaciones con ruido fraccionario, ¿no? que nos va a contar hoy un poco de, de qué va toda esta, toda esta teoría. Y bueno, comentar simplemente sobre el currículum, bre muy brevemente, que bueno, es... Eh, autor de más de 50 artículos en revistas internacionales. Eh, tiene colaboraciones con investigadores por lo largo del mundo, pues, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, China, República Checa, Francia, Senegal, Vietnam. Así que se ha recorrido medio mundo. Y, sí. y, bueno, y, y bueno, finalmente que es miembro, miembro del comité editorial de dos revistas, como Digital Dynamical Systems B y Stochastic Analysis. Bueno, ya cedo la palabra a María José, por favor. Y te agradezco mucho que el, el AVE acepta la invitación para, para dar este, este seminario. Muchísimas gracias por la presentación, tanto a Sisto como a José. Eh, bueno, buenos días a todos. Eh, antes de nada, pues me gustaría daros las gracias por la, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy eh, dando este seminario. Preferiría estar físicamente que no virtualmente, pero bueno... Entiendo que con las circunstancias pues la manera de, de proceder. Y luego por otro lado lo que, que sí quería era agradeceros también el hecho de que sigáis apostando por la, por la realización del seminario porque de alguna forma esto normaliza un poquito la, la situación y nos hace pensar que bueno, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir investigando, que tenemos que ir sacando resultados. Y, y bueno, así que os doy las gracias por seguir apostando por el seminario, que como antes he dicho a, a los que estabais conectados un poquito antes, aquí en Sevilla no lo estamos haciendo y, y bueno, que espero que sí lo, lo retomemos porque eso, normaliza un poco la situación. Bueno, pues nada, yo hoy eh, voy a, eh, ¿veis bien la presentación, verdad? ¿Me confirmáis que veis la presentación? Sí, sí, lo, ah, la vemos la... perfectamente. La... Perfecto. Es que, bueno, es la primera vez que utilizo el Google Meet. Eh, hoy, como ha dicho José, la idea es que uh, os voy a introducir un poco, eh, bastante, diría yo, de una forma divulgativa, que es una ecuación diferencial estocástica. Y quería hacer un viaje en el tiempo, de manera que, eh, bueno, voy a mostrar resultados que son, de, de, que son más o menos de la, de la década de los 30, de la, del siglo anterior, cuando se introduce la, la integral de Young y un poco recorrer hasta los, los, vamos, los primeros años de este siglo en donde la raspa Theory está siendo uh, desarrollada. Entonces, eh, eh, estructurar la charla de la siguiente manera. Al principio, bueno, pues quiero dar una introducción en donde quiero motivar el, el, el hecho de que haya que estudiar ecuaciones diferenciales estocásticas, eh, como también sé que quizás mi investigación esté un poquito alejada de la investigación de muchos de los, de los miembros del, del Centro de Investigación Operativa, pues, por cierto, que quería agradecer también la invitación al Centro de Investigación Operativa, que creo que se me ha, se me ha olvidado. Eh, he preparado una charla, eso, un tanto divulgativa, en donde la introducción va a ser de, de, de motivación. Y luego, pues el punto 2 y el punto 3 serán más matemáticos en donde, bueno, pues quiero presentaros el cómo eh, se puede definir la integral con respecto a un ruido en dos escenarios distintos. El primer escenario es la integral de Young y alguna de sus variantes que mostraré eh, que se puede considerar cuando el ruido con el que estamos trabajando tenga cierta regularidad. Si eh, la regularidad es inferior a la que voy a necesitar con la integral de Young, entonces, bueno, pues tengo que utilizar otro, otro método y el que quiero presentar hoy aquí es un, pequeñas pinceladas de lo que sería la rasta theory. Eh, que, bueno, no creo que me dé tiempo de ver mucho, pero sí creo que vais a ver cuál es la conexión que existe entre las dos teorías y eso es lo que me parece interesante. Bien, pues entonces comienzo con la introducción. Eh, bueno, um, esta es una introducción, quizás en esta transparencia me refiero a ecuaciones simplemente deterministas, es decir, ecuaciones diferenciales ordinarias, donde hay ausencia de fluido. Y entonces, bueno, de todo es conocido que uno de los problemas más importantes que hay en muchas ramas de la ciencia, o por ejemplo las que he especificado aquí, la ingeniería, gestión, finanzas, biología, etcétera, bueno, pues la especificación en principio de un proceso, que puede ser estocástico, y bueno, ese eh, proceso rige el comportamiento de una cantidad que es desconocida. Entonces lo que queremos hacer es describir cualquier objeto de interés eh, cuyo valor se conoce ahora, eh, en el tiempo presente, y querríamos saber qué pasa en el futuro. Bueno, ejemplo, me imagino que se, se os vendrán miles a la cabeza, aquí yo he destacado unos cuantos, por ejemplo, imaginaros que quisiéramos modelar la cantidad de células cancerígenas que hay en, una, en un determinado órgano. O cantidad de personas infectadas con el SIDA, o si queréis, ahora que está más de moda, ¿no? Es la cantidad de personas infectadas con el coronavirus. O el precio de la acción de una empresa, o el precio del petróleo, etcétera. Es decir, son cantidades que eh, cuyo precio, por ejemplo, el de petróleo se sabe hoy, pero no sabemos qué va a pasar dentro de eh, un tiempo. Entonces, de ahí que queramos saber, querramos saber cómo modelar la evolución del precio del petróleo, siguiendo con, con ese ejemplo. Bueno, pues esto nos da lugar a lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Eh, vamos a suponer que en el tiempo T, esa cantidad desconocida viene dada por X de T, y vamos a considerar un pequeño intervalo de tiempo posterior, que siempre eh, sabéis que se denota por el diferencial de T en el cual, bueno, pues esta cantidad desconocida, x de t, va a cambiar a x de t más, más el diferencial de x correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que querríamos es determinar la tasa de crecimiento de esa variable desconocida. Y esa tasa viene definida como el diferencial de x de t partido por x de t. Bueno, entonces, eh, nos podemos encontrar dos escenarios distintos. Uno que es pensar que esa tasa de cambio es determinista, es decir, que no eh, depende de ninguna cantidad aleatoria, que no es, está influido por ninguna perturbación exterior. Entonces, en ese caso, lo que se puede pensar es que esa tasa se puede escribir como una función R, que, bueno, depende del tiempo y puede depender también de la propia X de T. Si reescribimos esa ecuación de esta otra manera que está aquí, eso es lo que se conoce como una ecuación diferencial ordinaria. En este caso, es una ecuación diferencial de primer orden, puesto que la derivada que aparece ahí de X es una derivada de, de orden 1. Eso sería una ecuación diferencial ordinaria, si digo determinista me refiero a este tipo de, de ecuaciones, es decir, ecuaciones en las que hay ausencia total de, de ruido. Pero nosotros estamos interesados en ver qué ocurre cuando eh, la tasa de cambio también eh, depende de, cier de ciertos factores que son aleatorios. Y eso se puede producir, bueno, pues, por incertidumbre eh, del sistema, por perturbaciones ambientales, también por errores en las mediciones eh, que hacemos, etcétera. Por tanto, parecería lógico que, este, que esta tasa que queremos eh, modelar, pues, venga dado por un cambio determinista, pero también más un cambio aleatorio. ¿De acuerdo? El cambio determinista lo podemos modelar como anteriormente he dicho, es decir, por una función que en este caso la estoy denotando por r barra, que depende del tiempo y de la propia x de t, puede depender de la x de t, y esto es lo que se conoce como la tasa de cambio promedio de x. Eh, ¿Cómo modelamos ahora el cambio aleatorio? Lo que sería la parte nueva. Bueno, pues el cambio aleatorio, eh, según el teorema central del límite, puede ser representado por una distribución normal, con media cero y con varianza v cuadrado diferencial de t. Es decir, que entonces yo estoy suponiendo que el cambio aleatorio va a venir dado por una variable normal de este tipo, que corresponde con una variable normal de este tipo, donde v aquí es la deviación estándar de la, de la tasa de cambio. Y eh, por n, 0 eh, diferencial de t, estamos denotando una variable normal con media cero y con varianza diferencial de t. Entonces, eso nos lleva a la... Ecuación diferencial que tenemos ahí abajo, donde ya estáis viendo que la primera parte correspondería, el primer término a la derecha correspondería a eh, la parte determinista, la parte que no está afectada de ruido, mientras que la, eh, últimos, el último sumando, esa es la parte en donde tengo la aleatoriedad, ¿de acuerdo? Entonces aparece una variable normal. El ejemplo canónico que uno siempre utiliza en este contexto es lo que se denomina el movimiento browniano que se nota por, por BDT. Este movimiento, bueno, pues, entre muchísimas otras propiedades, tiene la siguiente, en el 0 vale 0, luego los incrementos son independientes, ¿de acuerdo? Este incremento es independiente de, de BDT, y luego el diferencial de BDT sigue justamente una distribución como la que hemos considerado anteriormente. Por eso es por lo que el ejemplo canónico que nosotros vamos a usar cuando hablemos de un ruido. Entonces, esta elección... Eh, que estamos haciendo nos lleva a escribir eh, la ecuación diferencial que teníamos anteriormente, sustituyendo el diferencial de la variable normal por el, el movimiento browniano. Entonces, si lo escribimos de esta manera que aparece ahí en rojo, eso que está ahí no es más que una ecuación diferencial estocástica. ¿De acuerdo? La perturbación estocástica es la que viene eh, en, el seg en segundo lugar, en donde aparece el movimiento browniano. Bien, eh, bueno, aquí tengo un poco de historia escrita que no he, no he comentado y es que ya hace casi dos siglos, en 1828, bueno, pues um, un botánico bastante importante en la época, llamado Robert Brown, bueno, pues él, él observó que los granos de polen que había suspendido en, en un líquido, uh, puede ser también un gas, pero bueno, él lo observó en un líquido, eh, se movían de acuerdo a un movimiento irregular. Entonces, él fue capaz de observar estos este movimientos, pero eh, entendía que era debido a las colisiones aleatorias que se producían con, lo, con las moléculas del líquido, pero no supo eh, ir más allá. Y fue a principios del siglo XX, cuando Einstein fue el que dijo este movimiento que se está produciendo es el movimiento browniano. Y entonces él lo que interpretó dT aplicado a Omega como la posición en el instante T del grano de polen omega. Es decir, que a pesar de que hace dos siglos eh, Brown, que por eso el movimiento browniano lleva, lleva ese nombre, en honor a este botánico, eh, él lo observó hace dos siglos, pero no fue hasta un siglo posteriormente cuando eh, matemáticamente se escribió a través del movimiento browniano. Bueno, ahora lo que me gustaría es eh, mostraros un par de ejemplos muy simples en donde veáis eh, cómo el ruido puede cambiar la evolución de la solución. Entonces, vamos a plantearnos un primer ejemplo en donde tanto la función r barra como la función v son constantes y entonces la ecuación diferencial estocástica se escribe de esta manera que está ahí. Si suponemos por un momento que la parte estocástica se anula, ¿de acuerdo? Es decir, si suponemos que sigma eh, es cero, entonces lo que nos queda es una ecuación de diferencial ordinaria mmm, que me imagino que, bueno, todos reconocéis como una... Eh, ecuación de variables separables entonces simplemente mediante una integración un proceso de integración uno es capaz de resolver explícitamente la, la solución suponiendo que la sigma es cero. y la solución viene dada entonces por esta expresión que está aquí ¿vale? x de cero aquí denota el, el la bueno, es que x de t esto es un modelo de poblaciones x de t eh, denota la población eh, de lo que sea en el instante t por tanto x de t es lo mismo que la población que hay en el instante inicial en el que empezamos el estudio, por la función exponencial elevado a mu. De forma que entonces ahora, si mu es mayor que cero, lo que se observa es que la población crece a infinito eh, exponencialmente. Si por el contrario la, la mu fuera menor que cero, pues entonces lo que sabemos es que la población tiende a cero exponencialmente, es decir, va a haber extinción de la población. Si mu es, costa, si mu es igual a cero, entonces lo que ocurre es que la población se mantiene constante a lo largo del tiempo y siempre coincide con, el, con la población inicial, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se observa en este modelo, que es el modelo que se conoce como decrecimiento exponencial en la teoría de poblaciones. ¿Qué ocurre si ahora sigma no es cero? Es decir, si realmente hay eh, aleatoriedad en la ecuación, en la ecuación tal y como la tengo ahí mostrada. Bueno, no voy a explicaros el porqué, Sería aplicando lo que se denomina la fórmula de Hito, pero no quiero entrar en ese tipo de resultados. Uno puede eh, resolver explícitamente la eh, solución de la ecuación anterior, en donde bueno se ve que aparece la, la solución, tiene también una estructura exponencial, donde aparece un menos sigma cuadrado partido por 2 por el tiempo, y también aparece aquí el, el propio movimiento Browniano. Eh, ¿La situación cómo cambia ahora? Bueno, pues si mu supera sigma cuadrado partido por 2, es decir, si esta cantidad que está aquí es positiva, entonces la población sigue eh, tendiendo a más infinito exponencialmente. Sin embargo, si la mu es menor que sigma cuadrado, la población va a tender a cero exponencialmente. Es decir, que hay extinción de la población siempre que la cantidad de ruido que nosotros estamos incorporando, que sigma cuadrado partido por 2, sea mayor que mu. Entonces, ¿esto qué me dice? Bueno, pues me dice que cuando la mu es positiva, pero menor que sigma cuadrado partido por 2, según la ecuación diferencial ordinaria, la población crece exponencialmente a infinito. Según la ecuación estocástica, la población se extingue. Entonces, eso es lo que me lleva a pensar, es que con una cantidad suficiente de ruido, el ruido provoca la extinción de la población. Es decir, que el ruido está cambiando la, la evolución de la población. Si mu fuera igual a sigma cuadrado partido por 2, digamos por acabar los tres casos, bueno, aquí se producen una serie de fenómenos que no voy a comentar porque depende de las propiedades del movimiento browniano. Pero lo que quiero que os quedéis es con esto. Es decir, hay situaciones cuando la mu está en el intervalo 0 sigma cuadrado partido por 2 en donde cambia el comportamiento de la solución de la ecuación determinista con la ecuación estocástica. Y un ejemplo fácil, bueno, pues imaginaros que tenéis la ecuación diferencial de x igual a x, diferencial de t, aquí la, la mu vale 1, entonces el límite sería infinito. Sin embargo, si perturbamos con esta cantidad de ruido, es decir, le metemos un 2x diferencial de b de t, donde ahora pues sabemos que el, el sigma vale 2, Sima cuadrado partido por 2 sería 2, que es mayor que 1, por tanto, la solución de esta ecuación estocástica eh, va a 0. Es decir que hay extinción de la población debido al ruido. Bueno, pues esto ya se observa en un ejemplo tan simple como este, en ¿no? donde estamos cogiendo eh, funciones que son constantes. Si complicamos la cosa un poquito más, por ejemplo, consideramos una ecuación logística, que también es un, un prototipo de modelo de poblaciones, lo que estamos suponiendo ahora es que la función r barra viene dada por b más a por x de t, donde la a se supone que no es cero porque entonces estaríamos en el caso, en el caso anterior. Y cogemos una v que sea del tipo sigma por x. Bueno, pues entonces, nuestra ecuación se reescribe en este caso de esta manera. Eh, de nuevo, si sigma vale cero, no tengo ruido, tengo una ecuación determinista, y esa ecuación se puede resolver, las ecuaciones logísticas se resuelven, son ecuaciones de las que se llaman lineales y la solución se obtiene explícitamente, viene dada por esta expresión que está aquí. De nuevo, x de 0 significa el, el, la colación al instante inicial. Entonces, uno lo que observa es que este denominador tiene, bueno, un menos a más un término eh, que en principio puede ser positivo. Entonces, vamos a distinguir un par de casos. Si el a fuera negativo y el, y el b fuera positivo, bueno, pues entonces aquí no tengo ningún tipo de problema, este denominador no se va a anular, y entonces eh, veo que la solución de la ecuación determinista es una solución positiva, y de hecho cuando t tiende a infinito, la solución tiende a b partido por, por b menos a, o sea, a b partido por menos a, ¿de acuerdo? Porque esta parte de aquí eh, iría a cero. Sin embargo, si la a fuera positiva, y la B siguiera siendo positiva, entonces lo que se ve es que este denominador efectivamente se hace cero. Y de hecho se puede calcular explícitamente, es bastante fácil ver, que el tiempo para el cual este denominador se hace cero es justamente este T mayúscula que he escrito aquí. Entonces, ¿eso qué me dice? Eso lo que me dice es que la solución explota en tiempo finito. ¿De acuerdo? En ese caso tengo explosión en tiempo finito para la solución de la ecuación determinista. Bien, pues si ahora le añadimos una cantidad de ruido, sigma x de t, eh, por el diferencial de b de t, es decir, la, el ruido que he escrito aquí en la ecuación estocástica, a pesar de que el sigma fuera bastante pequeño, es decir, que fuera un éxilon, la solución, que no voy a escribirla explícitamente, la solución de esta ecuación persiste, es decir, no hay explosión en tiempo finito. Entonces, eso es lo que, de nuevo, pone de manifiesto, es que el ruido cambia eh, la evolución de la solución, ¿de acuerdo? Por tanto, teniendo en cuenta estos dos ejemplos de la teoría de poblaciones, ejemplos que son muy facilitos, eh, en resumen lo que podemos decir es que el ruido cambia el comportamiento de los sistemas de poblaciones, que son los que he escogido para la motivación. En particular, el ruido puede suprimir la eh, posible explosión demográfica, el ruido también puede garantizar que la población se extinga, o el ruido puede hacer que la población exista en el tiempo. Es decir, que ya estamos viendo que esos términos aleatorios cambian eh, la, la, la evolución de las soluciones. Por tanto, eh, con esta breve introducción yo lo que quería era eh, que os dierais cuenta de la importancia del estudio de las ecuaciones estocásticas, en particular de saber cómo resolver ecuaciones estocásticas, cómo obtener una solución o soluciones de la ecuación estocástica para luego ver el comportamiento futuro, de, de esa solución y a eso es lo que me voy a dedicar ahora en las siguientes partes de, de esta charla ¿de acuerdo? bien eh, antes de nada un pequeño comentario claro, eh, si yo quiero definir eh, la solución de la ecuación estocástica yo me tengo que enfrentar a ver cómo defino la integral eh, con respecto al movimiento broniano, por ejemplo ¿de acuerdo? que es el ruido que por ahora hemos introducido Bien, el problema es que el movimiento breuniano no es de variación acotada. Entonces, eso significa que no se puede utilizar la integral de Riemann-Stilges para definir esta integral. Pero bueno, eso no fue un problema durante el, el siglo XX, en particular porque eh, Ito eh, definió la famosísima integral de Ito, que bueno, no voy a entrar en detalles porque no es el objetivo que tengo en este seminario, pero él definió esta integral mediante métodos probabilísticos y esta fue la definición que dio como un límite cuando la medida de ciertas particiones del intervalo donde estamos trabajando va a cero, de eh, determinadas variables aleatorias. Que si os fijáis, aquí lo que tengo es el incremento del movimiento Bruniano en el intervalo donde estoy trabajando, y aquí tengo f evaluada en i en el extremo izquierdo del intervalo. Esta es la integral de hito. Otra integral que está muy relacionada con la integral de hito, que casi que se desarrolló en paralelo, a principios del siglo XX, fue la integral de Stratonovi. Que, bueno, si os fijáis, la única diferencia es que la evaluación aquí no se produce en el extremo izquierdo del intervalo, sino en el extremo medio del intervalo. Y bueno, hay una conexión entre, entre la integral de hito y la integral de estratones, pero el problema principal, bajo mi punto de vista de estas integrales, primero, solamente puedo considerar como ruido eh, el movimiento broniano o semi que no voy a decir lo que es eso, pero que está muy restringido a ruidos muy particulares, y el segundo problema que yo veo es el hecho de que eh, estas definiciones producen lo que se llama conjuntos ex excepcionales y esos conjuntos excepcionales no me dejan luego utilizar determinadas teorías para, por ejemplo, estudiar el comportamiento, el comportamiento asintótico de la solución. Y bueno, para la gente que haya, sobre todo, bueno, yo sé que hay gente que se dedica a eso en el, en el, en el, en el departamento, eh, la teoría de sistemas dinámicos aleatorios no se puede aplicar. Eh, si uno considera integración de Ito. ¿De acuerdo? Entonces, en esta charla lo que quiero es no hablar ni de integral de Ito ni de novi, a pesar de que sean las integrales clásicas, sino que quiero hablar de integración trayectorial. Es decir, que no voy a utilizar la teoría de probabilidad para la definición de, la, de las integrales. Y bueno, la eh, definición trayectorial de integral me va a llevar en un primer momento a lo que se denomina la, la integral de Young. Bueno, eh, aquí he simplificado bastante la, la presentación porque fijaros, esta va a ser la ecuación diferencial estocástica en la que yo estoy interesada. Eh, fijaros que ahora estoy representando por x al, al ruido, ¿de acuerdo? Eh, va a ser una función definida en un intervalo dado 0t con valores en RD. Podría ser un espacio de Hilbert, pero por simplificar la presentación he cogido un, un ruido con valores en RD. La función incógnita aquí es la función y, ¿de acuerdo? Y luego, pues f, en principio, es una función suficientemente regular. Eh, si os fijáis, no estoy considerando ningún drift en, en la ecuación, solamente estoy mostrando el término de difusión para presentar las cosas lo más simple posible. Y bueno, pues x, en principio, es un ruido que no va a ser el movimiento Bruniano, ahora os contaré eh, qué va a ser ese x. Dada una condición inicial chi, eh, bueno, pues esta ecuación diferencial, inicial, eh, ecuación diferencial ordinaria con esta condición inicial se va a interpretar bajo esta eh, ecuación integral. Entonces, claro, lo primero que tenemos que observar es, ahí yo tengo una integral con respecto a un ruido. ¿Cómo vamos a definir la integral? Una vez que la definición de la integral esté clara, entonces, bueno, pues buscaré una solución de esa ecuación con un argumento de puntos fijos, ¿de acuerdo? Con el teorema del punto fijo de Bana. Entonces, lo fundamental va a ser el entendimiento de la integral estocástica. Entonces, antes de nada, os voy a decir qué tipo de ruido vamos a considerar ahora. Vamos a considerar ruidos X que van a ser beta-holderianos. Es decir, X va a pertenecer al espacio de las funciones beta-holderianas. y, eh, bueno, aquí os recuerdo eh, que esta expresión de aquí es una seminorma en ese espacio, en el espacio de las funciones holderianas. Es suficiente con que trabajemos con, con una seminorma. Si quisiera una norma en el espacio, lo único que tengo que hacerle es añadirle la, la norma infinito, la, la, la, la norma del supremo eh, de las funciones continuas, o incluso basta con que añadiera eh, cuánto vale el ruido en el instante inicial. ¿De acuerdo? Pero es suficiente con que trabajemos con la, con la seminorma. Bueno, pues este es el tipo de ruidos que vamos a considerar. En principio, el beta pertenece al intervalo 0,1. Y, bueno, eh, el cómo Jan eh, desarrolló su integral es eh, lo que ahora os voy a, a comentar. Por simplificar, vamos a suponer que el tiempo final es igual a 1 y vamos a suponer que x es una función beta-holderiana y que la y, la y, la incógnita, es una función alfa-holderiana. En principio, no tienen por qué tener ningún, no, ninguna relación entre el alfa y el beta. Bueno, pues vamos a considerar la suma de Riemann que están asociadas a particiones diádicas. Las particiones diádicas son las que tienen la forma J partido por 2 elevado a N. Eh, donde J está en este intervalo y N es un número natural incluido el 0. Bueno, pues si N es 0, eh, ¿quién, es la, ¿quién es la suma de Riemann? La suma de Riemann consistiría en eh, considerar el I evaluado en el extremo izquierdo del intervalo 0,1... ...por el incremento de X en el intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? Que viene dado por X su, x de 1 menos X de 0. Si la n vale 1, entonces ahora yo tengo dos intervalos. El primer intervalo es el 0, 1 medio y el otro intervalo es el 1 medio 1. Entonces hago lo mismo. Y evaluado en el extremo izquierdo del intervalo 0, 1 medio por el incremento de X en ese intervalo... ...más Y evaluado en el extremo izquierdo del intervalo 1 medio 1 por el incremento de x en ese intervalo. Y así, entonces, voy montando todas esas sumas de Riemann, de, ¿de acuerdo? De forma que la i sub n tiene esta expresión que está aquí. Bueno, pues si ahora comparáis cuánto es y sub n más 1 menos y sub n, nos planteamos quién es esta diferencia. Mediante indu inducción no es difícil ver que esa diferencia se puede escribir de esta manera que, que está ahí escrita. Claro, entonces, puesto que estoy suponiendo que tanto x como y son eh, funciones holderianas, en particular yo puedo acotar esta diferencia por la seminorma alfa de y. Y claro, ahora tendría que tener en cuenta quién es la diferencia de, de estos dos índices y elevarlo a alfa. Y obtengo 2 elevado a menos n más 1 por alfa. Con x hago exactamente lo mismo. Utilizo su seminorma eh, holderiana, recordad que x es beta-holderiano, por tanto obtengo esta expresión. Y, bueno, si ahora miráis aquí, eh, ahí ya no hay ningún j. ¿Cuánto sumando hay en esa suma? Bueno, pues en esta suma hay 2 elevado a n sumando. Por tanto, finalmente obtengo que esa diferencia se puede acotar por esta expresión que está aquí, en función de las seminormas holderianas de y y de x. Entonces, si uno echa un vistazo a los exponentes que tiene eh, la, función 2, eh, la función exponencial, la conclusión a la que se llega es que si beta más alfa es mayor estrictamente que 1, entonces, eh, y su n es una sucesión de coche. ¿Por qué? Porque esto convergería, ¿de acuerdo? Esta parte convergería tan pronto como alfa más beta sea mayor que 1. Por tanto, en esa situación, si alfa más beta es mayor que 1, yo puedo definir la integral como el límite de las sumas de Riemann. ¿De acuerdo? Y esa es la línea que aparece ahí al final, que no quiero señalarla porque entonces aparece ahí esa parte que me la tapa, ¿de acuerdo? Y eso que está ahí es lo que se denomina la integral de Yang. La integral de Yang viene dado como el límite de esa suma de Riemann. Claro, entonces podemos pensar, mmm, sí, es que lo que pasa es que estás considerando particiones diádicas. ¿Qué ocurre si en vez de este tipo de particiones se consideran particiones generales? Bueno, pues, con particiones generales la cosa funciona igualmente. Es decir, nosotros vamos a considerar ahora una partición del intervalo 0t, vamos a suponer que pi mayúscula, es el conjunto de los subintervalos del tipo t sub i, t sub i más 1, eh, donde i está en este intervalo, y el tamaño de, de la partición viene dado por el máximo de, de la diferencia t menos s. Bueno, y por simplificar eh, la presentación, los incrementos los vamos a denotar por XST, ¿de acuerdo? S es x de t menos x de s. Bueno, pues el teorema de yam me dice lo siguiente. Este teorema es del año 1936. Si X es una función beta holderiana Y es una función alfa holderiana y la suma de los exponentes es mayor que 1, entonces la integral se puede definir como el límite cuando el tamaño de la partición va a 0 de esta suma. Y esto es exactamente lo mismo que presenté en la transparencia anterior, pero para cualquier tipo de partición. ¿De acuerdo? Además, eh, se puede probar la siguiente cota. Si a la integral de Young yo le quito lo que sería eh, la evaluación de y en el extremo izquierdo del intervalo s por el incremento de x en el intervalo, en st, t, lo puedo acotar en función de las seminormas holderianas de y de x, y bueno, pues aquí lo que obtengo es este menos s elevado a teta. Entonces, como el teta s es alfa beta que es mayor que 1, se puede demostrar, gracias a esta cota, que efectivamente la integral de yang es una integral de Riemann-Stiles. Es decir, que en este caso coincide con la, con la integral de riemann stille que es la integral conocida. Como digo, este es un teorema clásico del año 1986, y ahora veremos cómo este eh, teorema se ha ido actualizando a lo largo del siglo XX, y cómo a partir de este teorema, bueno, pues se puede evolucionar para otros o, ruidos que sean menos regulares. Bien, eh, una de las propiedades fundamentales de la integral de Young es que la aplicación que a cada T le asocia la integral correspondiente en la situación anterior, ¿de acuerdo? Es decir, suponiendo que la suma de los exponentes holderianos es mayor que 1, bueno, pues esta aplicación pertenece a C beta. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la integral tiene exactamente la misma regularidad que el ruido. El ruido X es beta holderiano. Bueno, pues la integral también es beta holderiana. Esa es una propiedad fundamental a la hora de utilizar las integrales eh, de Young. No voy a comentar la prueba, está hecha ahí. Si queréis echarle un vistazo, pues perfecto. Bien, y claro, una vez que tengo la, la definición de la integral, entonces el objetivo eh, es, voy a resolver una ecuación diferencial estocástica. Entonces, ¿en qué situación puedo resolver la ecuación diferencial estocástica? Vamos a suponer que X beta es golderiano, pero fijaros, ahora exijo que beta sea mayor que un medio. Anteriormente no tenía ningún tipo de restricción, pero ahora sí, ahora me voy a quedar con beta mayores que un medio. Vamos a suponer que tengo una función buena, una función f, que es de clase 2 con derivadas acotadas. Tengo una condición inicial. Bueno, pues lo que voy a probar es que para todo alfa que pertenezca al intervalo 1 medio beta, existe una única solución y que es alfa holderiana de la ecuación diferencial estocástica. ¿Vale? Bien. Eh, voy a comentar la prueba un poco. Eh, primero, el hecho de que beta sea mayor que un medio eso es lo que me garantiza es que yo puedo escoger un alfa que pertenece al intervalo un medio beta. Y, por otro lado, evidentemente, beta más alfa va a ser mayor que 1, que es lo que necesito para hablar de la integral de yam Por otro lado, como, la, como el ruido es beta holderiano eh, está claro que también es alfa holderiano, porque alfa es más chico que, que beta. Entonces, bueno, vamos a suponer por simplicidad que el tiempo en el que estamos trabajando, eh, donde queremos ver que existe una solución, es menor o igual que 1. Y vamos a considerar el espacio métrico C alfa chi, lo he denotado de esta manera, que son simplemente las funciones alfa holderianas que en el instante inicial coinciden con la condición inicial. Y bueno, pues vamos a considerar una bola eh, en este espacio, eh, una bola que tiene centro 0 y radio 1. Es decir, que las funciones que pertenecen a esta bola tienen normas, seminormas holderianas, menor o igual que 1. Bueno, y ahora defino la, la función que va del espacio C alfa chi en el mismo y que está dado por lo que sería el, el lado derecho de la ecuación integral que tiene que satisfacer I. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que querría es demostrar que esta eh, función MT tiene un, un único punto fijo. Con lo cual eh, ya tendría que existir una única solución y eh, en, en el espacio C alfa-chi. Lo primero que quiero que os déis cuenta es que esta función realmente aplica funciones de C alfa-chi en C alfa-chi. ¿Por qué? Pues porque la integral hemos visto que tiene la misma regularidad que el ruido. Fijaros que yo ahora estoy viendo el ruido como una función al, alfa-holderiana. Entonces, esta integral es también alfa-holderiana. Y evidentemente cuando yo cojo t igual a 0 consigo en la condición inicial, chi. Luego está bien definida. Eh, si ahora le intento aplicar el teorema del punto fijo de Hana, yo tengo que ver que la aplicación es invariante y que es contractiva. Y bueno, no me voy a parar en los detalles, pero si escojo un elemento de la bola, eh, se puede comprobar que la seminorma alfa de la expresión mdt aplicado ahí se puede acotar de esta manera. Entonces, eh, basta con que escojamos un tiempo suficientemente pequeño, de forma que toda esta expresión que está aquí sea menor o igual que 1. Con lo cual, yo voy a saber que eh, la, la aplicación eh, deja invariante la bola, es decir, que aplica la bola en la bola. ¿De acuerdo? Este elemento también pertenecería a la bola dt. Para ver que la aplicación es contractiva, lo que tengo que es plantearme cuánto vale la diferencia de la función aplicada ahí, con la función aplicado a otro elemento de la bola, lo vamos a llamar Ibarra. barra. Y bueno, eh, aquí uh, hice todos los cálculos para mostrar que efectivamente eh, tengo una contracción. Los cálculos se basan, no, lo, no los voy a seguir, ¿de acuerdo? Están hechos todos los cálculos, pero si os fijáis, lo que sí es fundamental es que yo tenga suficiente regularidad de la función f, necesito que sea de clase 2 con derivadas acotadas. Bueno, pues después de desarrollar todas estas acotaciones... Llegamos a esta línea en roja que tengo aquí eh, y bueno, esta línea en roja me dice que, puesto que la seminorma holderiana de X se puede acotar de esta manera, que puedo elegir de nuevo un tiempo suficientemente pequeño, que depende del parámetro alfa, depende de beta, depende de F, depende también del propio ruido X, de forma que la bola, se aplica en la bola y además yo tengo una contracción, ¿de acuerdo? Porque yo tengo que esta diferencia es menor o igual que un medio por pues la diferencia entre I y barra. Luego tengo una aplicación contractiva. Por tanto, el teorema del punto fijo de Gana me dice que tengo una única solución. Claro, en la bola eh, Bt0, pero como ese t0 no depende de la condición inicial, ahora lo que puedo hacer es, eh, aplicando un proceso iterativo, voy construyendo la solución paso a paso y finalmente consigo la solución en todo el intervalo dado, en todo el intervalo eh, 0t. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ya tendría la, la solución de una ecuación diferencial estocástica cuando el ruido es beta-holder y beta mayor que un medio. Eso sí es, es fundamental que lo recordemos. Bueno, voy a comentar muy brevemente un par de variantes de la integral de Jan. Una de las primeras eh, variantes viene dada por las derivadas fraccionarias. Estamos en la misma situación que antes. Yo tengo una función beta-holderiana X y una función alfa-holderiana Y, de tal forma que la suma de los exponentes es mayor que 1. Entonces eso me permite coger un delta que esté entre 1 menos delta y alfa. Y puedo definir estas dos expresiones que tengo aquí en rojo. Esta de aquí es la que se denomina la derivada fraccionaria de orden delta de i en el cero, Y esta es la derivada fraccionaria de orden 1 menos delta del de, de, de, de ruido x. De estas expresiones de aquí están bien definidas. De hecho, si le echáis un ojo a, a esta integral, yo puedo acotar, la, el numerador lo puedo acotar por la norma alfa holderiana de i. Y para ello lo que necesito es que alfa sea mayor que delta. Por eso es por lo que he elegido alfa mayor que delta. Y eh, este numerador también se podría acotar por la norma beta Holderiana de X. Para ello beta tiene que ser mayor que 1 menos delta. Es decir, que eligiendo delta de esta manera tengo garantía de que estas eh, derivadas fraccionarias eh, están bien definidas. Y bueno, en el año 1998, si recuerdo bien, eh, Martina Sela, lo que hizo fue establecer la conexión que hay entre la integral de Yann, que sabemos que está bien definida en estas condiciones, y la derivada fraccionaria. Ella lo que estableció es que la integral de Yann se puede escribir de esta forma en función de las derivadas fraccionarias. A mí esta fórmula me parece eh, muy bonita. Eh, si, si le echáis un ojo da la impresión de que esto es como una especie de eh, fórmula de integración por parte. Porque es como si el diferencial de X lo hubiéramos escrito como la derivada de orden delta y la derivada de orden 1 menos delta. Y es como si la derivada de orden delta la traspasáramos ahí. Con lo cual se puede ver como una fórmula de integración por parte. Pero por lo que realmente me parece esta, esta fórmula muy atractiva es porque eh, aquí se define la integral sin necesidad de hacer límites. Y tengo una expresión analítica de las derivadas fraccionarias. Luego, para mí es mucho más fácil utilizar esta expresión de la, de la integral de yang que no la propia integral de yang a través de los límites, eh, cuando la, las particiones, el tamaño de las particiones va a hacer. Bueno, y ya en el año 2002, creo recordar que Nualar y Raskanu eh, utilizaron esta definición de la integral de yang con las derivadas fraccionarias para establecer exactamente el mismo teorema que antes os he contado, pero en el caso en el que consideramos esta definición con integrales eh, fraccionarias. Es exactamente lo mismo si X es beta-holderiana con beta mayor que un medio y F tiene exactamente la misma regularidad que antes, entonces somos capaces de demostrar la existencia y unicidad de solución de la ecuación estocástica eh, suponiendo que, bueno, y obtenemos que la solución es alfa-holder con alfa más beta igual mayor que uno. ¿Veis aquí? Alfa más beta de nuevo tiene que ser mayor que uno. Bueno, esta es una primera variante de la integral de Jan. Hay una segunda variante eh, que podría ser, bueno, ¿y si consideramos en vez de derivada fraccionaria lo que se denomina la p-variación? Bueno, esto, esto viene bastante bien explicado en el libro de FIS y Victoria, que luego os voy a enseñar la referencia. Bueno, pues en este caso vamos a coger un ruido que va a tener eh, p-variación finita. ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso significa que eh, esta expresión que está aquí es finita. ¿De acuerdo? El p en principio es un parámetro mayor que 0 y se denota x pertenece a cp bar. Es bastante fácil ver que si tengo una función holderiana, si x pertenece a c beta, entonces x también pertenece a c 1 partido por beta bar. ¿Y eh, el por qué ahora la conexión de la integral de Young con este tipo de funciones? Bueno, pues porque eh, no es difícil ver que cuando uno tiene funciones de variación acotada, las funciones de variación acotada son aquellas en las cuales es exactamente igual a 1. Entonces, si yo tengo X que es de variación acotada e Y es de variación acotada, entonces puedo, puedo eh, encontrar P y Q mayores o iguales que 1, de forma que la suma de sus inversos es estrictamente mayores que 1 y la integral de Yang, entonces, está perfectamente definida. Evidentemente, en este caso, la estimación que tenemos es una estimación en función de las de la normas eh, P bar y, y Q bar. ¿De acuerdo? Bueno, eso es si tienen variación eh, acotada. Si en principio tengo una función que pertenece a cp bar, eh, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues que resulta que toda función que tenga variación eh, p variación finita se puede aproximar por funciones de variación acotada. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Me lleva a que si yo tengo una x que pertenece a cp bar y una y que pertenece a cq bar, entonces la integral de Young se puede definir como el límite de estas integrales estas integrales son de eh, integrales de Yang porque estas sí tienen eh, variación finita, ¿de acuerdo? Por tanto, es otra variación de la, de la integral que os he eh, enseñado antes, que proviene de, de, bueno, de principios del siglo, del siglo pasado. Y claro, entonces, estamos hablando en abstracto, pero... Eh, ¿A qué ruido eh, se le puede aplicar todo esto? Bueno, pues voy a introduciros ahora el, el, el ruido canónico para mí, que es el movimiento broniano fraccionario. El movimiento browniano fraccionario, que se nota por BH, es un proceso de Gauss que tiene media cero y tiene una función de covarianza que viene dada por esta expresión. H eh, aquí es un parámetro que pertenece al intervalo 0,1 y es lo que se denomina el parámetro de Hurst. Eh, cuando H es igual a un medio, eh, el movimiento browniano fraccionario se reduce al movimiento browniano, es decir, al que antes me introduje. Eh, y por qué digo que es el ejemplo canónico que siempre tengo en mente. Pues porque una de las propiedades que se demuestra aplicando el teorema de Kolmogorov es que para cualquier beta menor que el parámetro de Haas, las trayectorias del movimiento de fraccionario son holderianas, con exponente beta. Luego, este es el ejemplo que siempre tengo en mente cuando hablo, por ejemplo, de las integrales de Jan. ¿De acuerdo? Eh, además, otra cosa, cuando la H no es un medio, es decir, cuando realmente tengo un movimiento fraccionario, el problema es que BH eh, se comporta de una manera completamente diferente al, al movimiento browniano. No tiene, eh, las los incrementos no son independientes, no es una martingala, no es un proceso de Markov. En fin, parece curioso que tan pronto como H sea distinto de un medio, BH pierde todas las propiedades que tiene eh, el movimiento browniano. En particular, eso lo que implica es que uno no puede utilizar la integral de HITO cuando eh, utilizamos este ruido, cuando utilizamos un movimiento broniano fraccionario. Sin embargo, si podemos plantearnos esta integral, eh, siempre y cuando este proceso U que nosotros tenemos aquí, esta función U, sea holderiana con un exponente de Holder alfa que sea mayor que 1 menos h. Porque entonces la suma del exponente holderiano de U con la suma del exponente holderiano de beta Hace que sea mayor que 1 y entonces puedo utilizar la integral de Young. En concreto vamos a pensar en un ejemplo particular, que es que yo escogiera esta integral, la integral. Incluso podéis pensar la integral de un movimiento browniano fraccionario con respecto al movimiento browniano fraccionario. ¿Se puede definir una integral de Young de ese tipo? Claro, hemos dicho que BH tiene beta-hole de regularidad, esta también tiene Beta es orden regularidad, con lo cual, lo que tengo es beta más beta que 2 beta. 2 beta tendría que ser mayor que 1. Entonces, eso significa que beta tiene que ser mayor que un medio. Conclusión. Que no puedo aplicar la definición de la integral de Yang cuando estoy utilizando el movimiento browniano, que es el movimiento ruido clásico por excelencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta integral de Yang está muy bien, pero para... Eh, movimientos brownianos para los cuales beta sea mayor que un medio. Si estoy en el un medio, no puedo usarlo. Entonces, hay que, darle, hay que darle una respuesta. ¿Cómo se puede definir la integral con respecto a movimiento browniano de manera trayectorial? Es decir, sin usar la integral de Ito. Y bueno, esto es eh, lo que surgió a finales del, del siglo pasado eh, con la RASPA Theory. Lo que voy a contar aquí es bastante corto, además ya estoy viendo que me estoy pasando de tiempo. Eh, Dejadme cinco minutos para que os pa que pueda decir algo sobre la Raspath Lo que presento aquí, eh, bueno, pues corresponde al libro que escribieron Fritz y Heider. Y quizá os suene, eh, a Martin Heider le dieron en el año, creo que fue en el año 2014, la medalla Fields, justamente por sus aportaciones en la Raspath Theory. Esto es una teoría, por supuesto no he sabido ni siquiera cómo traducir el Raspath Theory, yo siempre lo digo en inglés, es una, es una teoría eh, que, bueno, nació hace 25 años, 20-25 años, eh, que está resolviendo problemas muy prometedores, con unos retos tremendos, en donde hay investigadores de primer nivel y, por supuesto, es una, un área de la matemática muy activa. Entonces, la verdad que, que es fascinante poder trabajar en este, en este campo. Bueno, ¿en qué consiste la rasta Theory? Bueno, pues ahora yo cojo un X que es beta holderiano y el beta ahora va a ser más chico que un medio o igual a un medio. Importante, puede ser igual a un medio, con lo cual lo que estoy haciendo ahora es considerar en particular el movimiento broniano. El movimiento broniano sí se ve ahora identificado. El por qué beta tiene que ser mayor que un tercio lo voy a contar dentro de, de un segundo. Bueno, entonces nosotros querríamos resolver ecuaciones diferenciales donde ahora la regularidad del ruido es menor. Tengo un movimiento... Eh, tengo un ruido que es beta holderiano pero la beta ya es menor o igual que un medio. Entonces, si I resuelve esta ecuación, yo espero que el incremento de I se pueda escribir como f de I de S por el incremento de X más un determinado resto. Entonces, bueno, ¿cómo puedo escribir yo el incremento de f de I? El incremento de f de I, que viene definido de esta manera, se puede escribir entonces aplicando, el, eh, si F es suficientemente regular, pues la expansión de Taylor, se puede definir como la, la derivada de f en i de s por el incremento de i más otro resto. Y claro, yo sé ahora cuánto vale este incremento de i. Lo tenemos aquí escrito, ¿verdad? Por tanto, si sustituimos el incremento de i, lo que, me, lo que obtengo es esta expresión que está aquí. Donde este regorro es otro resto. Bien, vamos a olvidarnos del resto por un momentito. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo quiero definir la integral, que es el objetivo... Puedo sumar y restar f de i de s. Esta parte de aquí, puesto que no depende de r, la puedo sacar fuera de la integral. Entonces tengo f de i de s por el incremento de x en el intervalo st. Y esta diferencia de aquí es la que sustituyo por esta expresión. Con lo cual, el, la derivada de f de i de s y f de i de s la saco fuera. ¿Y qué me queda dentro de la integral? Pues me queda x de st que lo tengo que integrar con respecto a x. Esto que aparece aquí en rojo, esto que aparece aquí en rojo es lo que se conoce como el área de Levy. Eh, tendría, esto en realidad es una integral doble. Ahora os lo, lo voy a enseñar. La idea principal que surge eh, con la raspa theory es, bueno, ¿y si yo en vez de tener solamente mi ruido X, tengo no X, sino que tengo un par? Un par que es la propia X, que es lo que se denomina la componente trayectorial, y también tengo la componente área. La componente área es una función de dos variables, ¿de acuerdo? Y esta función de dos variables eh, en ST está definido cuando la X regular está definido de esta manera. Es decir, de la manera que hemos encontrado antes con el cálculo este así un tanto laxo. Además, lo que se puede probar es que si eh, nosotros consideramos la, el área de Levy en un intervalo ST, se puede descomponer como el área de Levy en el intervalo SU más el área en el intervalo UT más más el producto de los incrementos de la parte trayectorial. Eh, esta expresión que está ahí abajo eh, es la relación algebraica de Chen, es una relación fundamental que quizás así no se entienda, pero geométricamente es bastante clara. Aquí os lo enseño geométricamente. Fijaros, el área de Levi, como os he dicho antes, no es más que un área, es una integral doble. Esto es una integral doble, ¿de acuerdo? Porque esta sería el incremento de la X, es lo que he puesto antes la transparencia. Lo que me dice esa relación de Chen es lo siguiente, el área de este triángulo rojo exterior se puede descomponer como el área del triángulo azul más el área del triángulo verde y claro, le tengo que sumar el de ese rectángulo y eso corresponde justamente a este producto de los incrementos de X, ¿de acuerdo? Luego la gran idea que hay detrás de la raspa Theory es, no, yo no considero solamente X, sino que a X lo voy a acompañar de su área de, de, de ley. Haciendo eso, ¿qué podemos hacer? Y bueno, esto prácticamente ya es la última transparencia. Vamos a considerar el espacio de las funciones caligráficas eh, C beta, que eso significa que yo estoy considerando las la RASPAS, que son betas golderianas ¿y eso qué significa? Bueno, pues la componente trayectorial X sigue siendo beta holderiana y la, el, el área de Levy tiene que ser 2 beta holderiano. Eso se ve claramente porque si x es beta holderiano, entonces esta integral es dos veces holderiana. ¿De acuerdo? 2 beta veces holderiana. Claro, eso con respecto a lo que sería el ruido. ¿Qué tipo de integrandos son los que yo puedo considerar ahora? Bueno, pues son integrandos que van a ser también beta holderianos, que se dice que están controlados por x. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que tiene que existir una función que se suele denotar por i', y se le suele llamar la derivada de Gubinelli de i, y existe una función recto que es de dos variables y tiene regularidad dos beta, de manera que el incremento de i en st se puede escribir de esta, de esta manera, ¿de acuerdo? Y entonces se dice que el par i y i' pertenecen a este espacio de funciones controladas por x, que se denota normalmente por... Eh, cali, eh, de caligráfica 2beta x. Entonces, el teorema que Gubinelli probó, yo creo que fue en el año 2004, es el siguiente. Si yo tengo mi par, en mi ruido, junto con su área de Levy, entonces, si y está controlada por x, la integral la integral de y con respecto a x se puede escribir como ahí está escrito en el lado derecho, es decir, el límite cuando eh, los tamaños de las particiones van a cero de esta suma. Y ahora, si os fijáis en la parte de la derecha, si olvido por un momento esto que está aquí, si olvido por un momento esto, el primer sumando, ¿qué es? El primer sumando es la integral de Jan. ¿De acuerdo? Es lo que sería la integral de Jan, Que sabemos que no se puede aplicar cuando X eh, tiene una regularidad beta con beta menor o igual que un medio. Entonces, ¿qué es lo que Gubinelli le añadió? Pues como si fuera la extensión de Taylor. Es decir, le añade la derivada de Gubinelli de Y junto con el, el área del Levy. Y, bueno, esta integral está perfectamente definida y, además, podemos ver lo que sería la generalización de la cota que antes os enseñé de la integral de Jan. De esta diferencia se puede escribir en función, bueno, pues, de todos los elementos que forman parte de la, de la definición de una función controlada por x, etcétera, etcétera. Lo que es interesante que quiero que veáis es que aparece t menos s elevado a 3 beta necesito que esa cantidad sea mayor que 1. Por tanto, de ahí el hecho de que beta tenga que ser mayor que, que un tercio. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en resumen, cuando yo tengo un movimiento broniano fraccionario, que la beta esté en el intervalo de un tercio o un medio, con el un medio pudiendo ser factible, es decir, para el, el ruido broniano, eh, bueno, pues puedo definir la integral de esta manera, puedo definir la integral de esta forma. Y claro, si la integral se puede definir así, entonces yo finalmente puedo resolver ecuaciones diferenciales estocásticas en donde, bueno, la regularidad del ruido es la que os acabo de comentar. Bueno, eh, podría decir muchísimas más cosas, pero creo que ya eh, mi tiempo acabó hace ya varios minutos. Aquí tenemos la referencia, eh, de la, de la, bueno, de la distinta bibliografía que he utilizado a lo largo de, de la charla y nada, por mi parte, eh, daros las gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de, de responder. Muchas gracias María José por el seminario. Bueno, empieza el turno de preguntas, por favor, si queréis escribirte en el chat o directamente activad el, el micrófono. Gracias. Bueno, eh, yo tengo una pregunta. Bueno, primero muchas gracias por la, por la interesante charla. Bueno, eh, un tema complejo, pero creo que las ideas han estado bastante claras. Y, y bueno, yo la pregunta es, eh, es decir, has dicho que el movimiento bruniano tiene un origen físico, ¿no? Lo de los movimientos de los granos de polen, ¿no? En, hace dos siglos. Y entonces ahora estas Luego en el ruido fraccionario hay dos situaciones, ¿no? Lo que has comentado, con si el H es mayor que un medio tienes una integral y si el H es menor que un medio tienes la de integral, ¿no? Es una sí. la de la que del RAF teori ¿no? Sí. ¿Estas dos situaciones tienen algún, eh, alguna situación física que los caracteriza? ¿La integral? ¿Si tiene una expresión física? No, bueno, el, el ruido. El ruido. Cuestión, H es mayor que un medio o H menor que un medio... ¿Eso proviene de alguna situación física en particular? Eh, sí, también proviene de situaciones físicas. Eh, lo que pasa, no sé ponértelo ahora mismo en, en pie. Es decir, eso, eso, lo de propiamente justamente lo del parámetro de Harst. Harst creo que era un ingeniero y él también pues observó que las fluctuaciones en el río Nilo, pero no sé decirte exactamente. No sé, eso lo, lo leí en cierta ocasión, el por qué se llamaba parámetro de Hartz, y se debe a eso, a frustraciones que este hombre observó, eh, pero no sé decirte exactamente en qué, y, y bueno, pues el movimiento fraccionario surge, digamos, o un ejemplo concreto lo tenés ahí. Mm. Muchas gracias. Eh, no sé si esto funciona. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, no, estamos esperando a ver si hay alguien más que quiera preguntar. Ah, vale, lo es que se ha quedado como cortado. Mm. ¿Se me oye? Sí. sí. Eh, soy, soy José María María José. Hola, grave, me alegra de saludarte. Yo solo quería decir que lo que estudió Haas fueron las avenidas del río Nilo. Sí, Desde sí, cuando... yo sé soy... que uh -huh. Los desbordamientos, porque de los desbordamientos dependía la agricultura en el delta del Nilo. Sí, sí. Los desbordamientos siguen precisamente un proceso de, de Brown, bueno browniano con exponente, creo que, no sé si por debajo de un medio o de... Eh, mayor que un medio, pero en cualquier caso se trata de procesos estocásticos con dependencia a largo plazo. Sí, sí. Incluso infinito, ¿vale? Sí, el H no es un medio. Uh -huh. Eso. Sí, probablemente haya otras situaciones físicas en donde aparezcan, pero la verdad que ahora no me he visto ninguna. Cualquier proceso estocástico con, dependen con dependencia de largo rango o infinito, igualmente sí, sí, sí, sí. con procesos fraccionarios. Sí, pero que no me... una, una memoria larga, sí. Pues si no hay más preguntas despedimos a María José, muchísimas gracias y esperamos verte cuando todo vuelva a la normalidad por el CIO. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, como he dicho antes, agradezco la, la invitación a CIO y por supuesto deseando ir a, a Elche y veros a todos físicamente. Sí.